Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Privet Volley. Hoy, martes 15, no, martes 18 de mayo, estamos en vivo siendo las 6 y 7 de la noche, de la tarde, perdón, en un programa súper especial, que en donde normalmente yo siempre estoy acompañada solo por Bruno Castro, pero hoy también estoy acompañada por Tony Montenegro. Así que bueno, antes de presentar al invitado, Voy a saludar a Bruno, que ya está súper emocionado porque hoy tenemos un programa que esta vez, Bruno, te toca a ti decirle a la gente de qué vamos a hablar. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Sí, Raquel, saludarte a ti y también saludar a Tony. Bueno, agradecerle también por acompañarnos el día de hoy y también agradecer a las personas que nos están sintonizando y darles la bienvenida a Priviet. Bueno, nada, el programa del día de hoy es súper interesante y súper centrado en un tema que ya es como que estamos a una semana exacta del inicio de la Nations League, del inicio, sí. del reinicio, ¿no? Del tan esperado reinicio de, la, de las competencias internacionales a nivel selección, ¿no? Eh, y bueno, Tony, eh, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué tal? <risa> <risa> Privet, a todos. He querido decir eso hace tanto tiempo, de verdad. De <risa> <risa> verdad, he querido decir eso desde hace bastante tiempo. Estoy en uno de mis programas favoritos al fin, mis sueños se están cumpliendo. <risa> Estoy tan emocionado que se traje mi gorrito de Rusia, mira <risa> Bienvenido a Fábrica ¡Ay! Tienes un Ushanshka, algo así, se llama ese gorro Sí, pero Me como... Encanta. Ajá, es por el que hace mucho frío y para respetar el tema de Rusia, obviamente Pero sí, muchas gracias por aquí, chicos. Uno así le vamos a mandar a Bruno, ¿eh? Para que se abrigue, porque ya está el frío no. <risa> Mucho, mucho, sí, El frío que tiene Bruno no por acá <risa> bueno, gente, les cuento muchas gracias a todas las personas que se van sumando a la transmisión. Un saludo para Gualberto Suta, para Randy eh, Enríquez, para, eh, que nos manda saludos desde Dominicana, para Ian Franco, para Alex. Eh, para todos, en realidad para Antoinette Muchas gracias a toda la, la gente que se va sumando Hoy tenemos un programa súper especial Porque eh, vamos a estar hablando de la BNL Ya falta solo una semana para el inicio Y hay muchos equipos que ya han ido confirmando sus listas eh, Digamos, los equipos que eh, digamos van a presentar sus figuras Los equipos que no Y entre ellos hay un equipo que se llama China Que un poco más ha inscrito a 10 jugadoras nada más Pero bueno eh, arrancamos, no sé si arrancamos con la opinión de Tony con respecto a, a la BNL, porque bueno, en esta BNL hay equipos que no van a llevar a sus equipos titulares, que son Serbia e Italia, y otros que en su mayoría sí van con todo. ¿Esto puede ser una, digamos, algo bueno o algo malo? ¿Cuáles son los pros y los contras de esto, Tony? ¿Qué opinas? Eh, bueno, lo que pasa es que hace tanto tiempo que no tenemos una, un torneo de selecciones nacionales de la FIBB, que hasta cierto punto no. Eh, me, he olvidado, me había olvidado un poco de que la BNL en realidad es un lugar en el que muchos equipos deciden probar equipos. Uh -huh. Lo que pasa es que ahora, como que es el primer torneo después de tanto tiempo que tú quieres ver con todo, ¿no? Tú quieres que todas las selecciones uh -huh. vayan con todo, que todos vayan con esto, pero. También hay que pensar que estamos en un año olímpico y de que normalmente en un año olímpico muchas de las selecciones igual no llevarían todo a la Liga de Naciones. Así que vamos a ver cómo le sale, vamos a ver qué es lo que hace, pero en cuanto a nivel yo creo que no va a variar de lo que hemos visto de previas Ligas de Naciones. Sí, no va a tener a, a no, no va a tener Golu, a pero va a tener el nivel de una Liga de Naciones y va a ser un buen espectáculo para lo que es el voleibol internacional. Yes. Bruno, ¿qué tal? ¿Qué opinas tú? Eh, ¿Qué tan productivo puede ser el guardarse un poco de cara a unos Juegos Olímpicos? Mira, yo creo que las selecciones que no van con todo eh, su artillería pesada, digámoslo así, son China, Serbia e Italia. Uh -huh. Y son justamente lo, uno de los tres equipos, eh, si no los tres equipos favoritos, a estar en el podio en, en las Olimpiadas. No sé, eh, me deja igual un sin sabor, el no, el que los equipos eh, no lleguen con todo, yo no sé si después o en la semana final al menos uno de estos tres equipos va eh, a incluir otras jugadoras porque eso se puede. Eh, yo creo que China no, China no, Serbia tampoco porque justamente hoy día vi unas historias que sus jugadoras, eh, es, sus jugadoras que no vienen a la Nations League, que son este... Branquica, Tijana, eh, la Libero, Milena Rasic, ellas es como que van a concentrarse, ¿no? En un centro de entrenamiento, no lo sé. Y bueno, por el lado de Italia, tampoco, entonces, mmm, no sé, yo, yo creo que estas elecciones sí les va a afectar, quieras o no, el no enfrentarse, ni medirse con equipos de diferentes eh, continentes, o... porque, a ver, eh van a entrenar con ellos mismos, pero y cuando jueguen, eh, por ejemplo, Serbia con Japón, que es en su grupo de los Juegos Olímpicos, no va a saber a lo que va a jugar porque sus jugadoras están eh, centradas y, no sé, acostumbradas a su mismo entrenamiento, ¿no? Al entrenamiento con claro. ellas mismas. Entonces, yo no sé cuán beneficioso sea para ellos. Yo, lo, yo veo un poco que... A ver, has pasado... Me parece que lo he dicho también en otros programas. Ahorita voy a leer algunos comentarios que, que se van suscitando acá en las redes, pero, a ver, yo veo que llevas más de un año sin jugar como equipo, ¿no? O sea, sin estar todas juntas. Eh, y esta es la oportunidad como para ir afianzando el equipo. Para mí, Serbia e Italia son dos de los equipos que venían mucho más regulares durante todo el ciclo olímpico que estaba a punto de acabar, ¿no? Eh, sin embargo, me parece que después de lo que yo vi que hizo Serbia, eh, bueno no Serbia, sino hicieron las Serbias en sus ligas respectivas, lo que hizo Branquica, lo que hizo eh, por ahí la misma Diana, que no la misma Maya, no eh, Rassic, eh, Bianca, que no estuvieron a tan buen nivel, yo la verdad es que en el caso de Serbia no me arriesgaría y sí trataría de ir, por lo menos con una mixtura de buenas jugadoras ahí, porque realmente está llevando creo que en Serbia están dos de las jugadoras más jóvenes de toda la BNL junto con Ana Cristina y Fedorovceva. entonces realmente está llevando no sé si un equipo pensando en los próximos Juegos Olímpicos preparando ese equipo o es que realmente piensa que, que sus jugadoras tienen que reposar pero la verdad no, no lo sea. Es, es complicado porque en, en el caso de de Tillana, ella está, yo creo que muy expuesta a una lesión, o sea es lo que pasa con Lipman. han hecho un desgaste tan fuerte eh, Lipman ha jugado una liga china que son como 34 eh, partidos, no sé cuántos partidos eh, seguidos y después llegó y jugó la, eh, la etapa final de la liga rusa y salió campeona eh, entonces yo creo que tiene una sobreexposición ya y sí o sí tenían que que resguardarla, lo dijo el mismo entrenador alemán, eh, por el lado de tiano yo creo que pasa exactamente lo mismo porque siempre a, ella hacía 40 puntos por partido aproximadamente yo, de estas tres selecciones a quien yo veo más sólida es a China, China la verdad que y se nota porque que, que ha entrenado todo el año que las selecciones no entrenaron nada entonces eso le ha ayudado a consolidarse más, Italia yo creo que nosotros estamos confundiendo el Imoco con Italia, porque se parece o porque es un poco, eh, no sé, tiene gono, a Sila, eh, a Foli, que es la, la central titular, pero el esquema de juego cambia, no es el mismo de la selección italiana a la del Imoco. Es verdad, hay, mucho, hay muchos temas ahí por, por evaluar con Italia, yo creo que... Digamos, no sé, me parece que se está sentando un poco en sus laureles, pero vamos a ver qué pasa. Tienen, obviamente, una de las temporadas más duras, entonces, obviamente, las jugadoras necesitan mucho descanso, pero eh, no lo sé, yo no lo veo tan productivo. ¿eh? Acá un saludo para eh, Antonio Samán también, que nos pone saludos, para César, para Ronnie, para eh, Ricardo Barrientos, también, para Eric, para Gianfranco, que nos hace una pregunta muy interesante, ¿eh? que nos pone, ¿cómo creen que se hubiera jugado un Gran Prix con más de 30 equipos en pandemia, buena pregunta, ¿eh? y Diego Ponce también, que dice que nos saluda y que dice que le encanta vernos porque se desestresa un poco el trabajo. Mira, lo del Grand Prix, ahí creo que Tony puede comentar bastante, ¿eh? porque él ha hecho, ¿cuántos Grand Prix hiciste, Tony? Como cuatro, creo, ¿no? Uh, dos, tres, cuatro, cinco, no, cinco, cinco. cinco. Sí, como cinco. cinco. Pero era sí. como un, un formato muy obsoleto, que la F1 también ya le quería dar vuelta, ¿eh? Eh, a medida que fue avanzando lo del Grand Prix, la IFBB se dio cuenta de que no le servía. No tanto porque... Eh, lo que pasa es que ellos creyeron en ese momento que cantidad era positivo. Y cantidad no le funcionó mucho. Les causaba muchos problemas logísticos, había que seguir demasiadas personas. Eh, crear un grupo de trabajo dentro de cada uno de los países me pareció una buena idea, porque pudimos crear un buen grupo de trabajo acá en Perú, por ejemplo. Pero en los 28 países a veces tenías problemas. Y bueno, ya yo creo que la caída del Gran Prix, no solamente por todos los problemas que habían, era, fue en el momento en el que Venezuela decide no ir a una de las finales. Porque ah, ya no solamente claro. porque ya estabas teniendo problemas logísticos, problemas administrativos, problemas económicos, problemas deportivos, encima era como que ya demasiado. Pero, si querías jugarlo post-pandemia... Eh, Tendrías que haber hecho tres riminis, pues. Un rimini en la zona A, un rimini en la zona B y un rimini en la zona 3. Perdón, en la zona A. Sí, en la zona 3. Entonces, como que no, no sé si se podría haber hecho. Porque no sé si hay tres países en el mundo con diferentes niveles de voleibol que sean capaces de ser anfitriones de una cosa como la que vamos a ver ahora. Eso, ¿no? Porque, a ver, la, eh, digamos, la zona 1 es donde están los equipos con más poder económico en el voleibol. ¿no? y ahí es donde realmente todo se hubiera concentrado, pero después, en la zona 2, donde estamos, dicho sea de paso, países que en otra oportunidad, bajo otras circunstancias, tal vez sí hubiéramos podido hacerlo, pero hay que admitir que hemos sido muy golpeados por la pandemia, entonces, no me parece que, que hubiéramos estado en la posibilidad de, de hacer, digamos, un, una, no algo como si lo que está haciendo... Yo no sé si, si hubiéramos, hubiéramos no. jugado en el grupo 2, ¡Ah! ¿eh? No, pero si al último ya estábamos en el grupo 3, ¿te acuerdas? Por eso, o sea, en el 2. No, oye, subimos al grupo 2 de vuelta, por si <risa> acaso. Morimos en el grupo 2. <risa> O sea, morimos debajo de Colombia, pero, pero morimos en el grupo 2. Pero morimos en el grupo 2, así es. Eh, bueno, muchas gracias acá. Acá nos ponen, ¿quién? Eh, un saludo para Aldo Madrigal que nos pone, ¿Quiénes son para ustedes las titulares de Rusia? Ahora vamos a empezar a hablar de los equipos, ¿no? Porque, bueno, tenemos acá un poco las listas de, de los equipos. Eh, Bélgica, eh, digo, vamos a empezar por orden alfabético, pero creo que va a ser un poco abrirnos demasiado. Podríamos empezar un poco con los equipos, que más mueven, un poco que más llaman por ahí, podría ser Brasil que tiene una lista eh, conformada por Carol Gataz, Dani Lins Adinicia Nia, eh, Nayame, supongo que es la pronunciación ¿no? Nayame niemi, niemi. Nyame, Rosa María Mac, Macris Roberta, Gaby, Tandara Natalia, Sheila Carol eh, sí, Pegaray Ana Cristina, Camila Bray Ana Beatriz Lorene y Mayani. Ah, acá está Mayani, sí. Eh, pero bueno, la lista de Brasil, las elegidas para ir a la BNL. Eh, lamentable lo de Natalia, figura en la lista, pero sabemos que no va a estar las primeras semanas, porque bueno, se fracturó un dedo. Eh, pero la verdad es que es una lista bastante interesante, que sigue, no importa qué año mires esa lista, siempre va a estar Sheik Castro, ¿no? <ríe> no importa eh... qué año espacio nos encontremos, siempre está Sheila. Mire, yo, no, yo, yo adoro a Sheila. Yo siento de que Sheila es una de las mejores opuestas de una de las mejores generaciones de opuestas del voleibol. Uh -huh. Pero, o sea, como que ya me había hecho la idea de que para estos Juegos Olímpicos no iba a estar. De que para esta temporada olímpica no iba a estar. Ya me había hecho la idea de que varias no iban a estar. Entonces, como que, de alguna manera, seguirlas viendo... Me preocupa más por Brasil de lo que me alegra verlas. Porque sí, me alegra verlas, pero me preocupa por Brasil. ¿Por qué las, por qué las sigues necesitando? No las sigues necesitando. ¿O sí? La verdad... Yo creo uh -huh. que no las necesita. O sea, lo que él yo siento que lo que él quiere es resultado más que un trabajo. A ver, eh, si tú quitas a Fegaray por qué esas son jugadoras que te aportan, que te aportan experiencia y en un, los y Juegos Olímpicos la experiencia es eh, muy necesaria. Pero si tú quitas a Rosa María, a, perdón, a Ferrari, a Sheila, y hubiera estado Thaisa también, yo te apuesto que si Fabiana no hubiera dado a luz, también hubiera estado Fabiana. Si la quitas a Annie Lins, eh, te queda un grupo que, es, que tiene mucho potencial, que es muy joven, pero que no te podría pelear o que no tendría cara para pelearte una, una medalla de oro, o, o no sé, o entrar al podio, ¿no? Sí, realmente, incluso si uno ve la lista de Brasil, creo que la, la todo es como muy predecible, por ahí un poco lo de Carol Gattaz sorprende, porque hace muchos años que ella estaba alejada de la selección, ¿no? Pero, y por ahí también lo de Ana Cristina, que es la... Digamos, el baluarte que tiene ahorita Brasil, pero dentro de todo es el equipo que ha venido compitiendo con Brasil, ¿no? Entonces, acá eh, un poco que se Roberto no se hace tanto problema, hay muchas, digamos, eh, digamos muchas posiciones que van a estar muy peleadas, ¿no? El, el mismo hecho de que sea Sheila en el equipo hace que la posición de opuesta ahí con Rosa María, con Tandara, con eh, la misma Sheila, por supuesto, con Lorene, empiece a ser también muy peleada. Ahora, Rosa María la pueden poner de opuesta, la pueden poner de punta, pero me parece que le va mejor de opuesta, no sé. Está funcionando mejor de opuesta. Mm. O sea, lo que, lo que vale es lo que está haciendo ahora, yo creo. Pero ya, mira, estaba viendo la, las fechas de nacimiento de las jugadoras de Brasil, no, no, no por revelarlas ya, pero... <risa> Tienes, tienes algo interesante, tienes un montón de jugadoras que nacieron en los 80, lo cual sí. es eh, no sería un problema, pero tu jugadora más joven de la categoría 90 es eh, de la categoría 96, o sea, de la categoría de Lorena, o sea, de la categoría de Ángela Leiva, y de ahí tienes un salto abismal hasta Ana Cristina, ¿Qué pasó, sí. la, ¿qué pasó con toda la generación 98, la generación 2000, la generación 2002 de Brasil? O sea, ¿por qué todavía están apostando por, por una generación? Mira, así te lo pongo, ni siquiera Perú está pensando en convocar a personas de esa generación. ¿Por qué Brasil sigue pesándole esa generación? Que sí, pues es la que lo llevó a los dos, a las dos Juegos Olímpicos, a las dos medallas en los Juegos Olímpicos, pero ya yo creo que Brasil está camino a tener una, una caída generacional fuerte justamente por este tema, porque todavía no sabe cómo hacer el cambio generacional... Y no se nota, porque las jugadoras son del, son entre 30 y 40 años, pero así también estuvo Perú una vez. Y así también estuvo Cuba una vez. O sea, no queremos que Brasil vaya por ese mismo camino, porque si lo perdemos en Sudamérica, perdemos todo. Sí. Es verdad. Tiene una situación, la verdad, es que eh, bastante complicada Brasil, para mí, ¿no? O sea, tiene un buen equipo, tiene buenas jugadoras, pero ha trabajado ya cuatro años sobre esta base y esos cuatro años no han sido muy exitosos, que digamos, ¿no? Vamos a ver, Brasil tiene siempre ese algo más a veces, ¿no? Que muchas veces en partidos dramáticos hace, hace la diferencia. Vamos a ver qué pasa. El siguiente, por orden alfabéticamente, es Canadá. Pero vamos a dejar a Canadá un ratito porque en la lista sí. de Canadá también hay bastantes sorpresas, ¿ah? Muchas ausencias de jugadoras muy conocidas, ¿no? Me duele el alma, pero bueno. Sí. <ríe> eh, <ríe> bueno, China que llega con un equipo de 10 personas prácticamente Creo que más gente hay en el cuerpo técnico de China que jugadoras, ¿no? O sea, no sé si han revisado la nómina de China en la FIB, gente, pero realmente tiene 13 o 12 jugadoras, mientras todo el mundo está llevando un poco más 18, casi, ¿no? Ya, mira, tiene 13 jugadoras y 12 personas en el cuerpo técnico. Increíble. O sea, tiene una persona para vigilar a cada una de las jugadoras y la capitana sí. que, que se lleva el pase, pues, porque no, para que se la vigile. Pero, ¿qué, ¿qué dice eso de China? O sea, ¿que está más concentrado en qué? La verdad, es una buena pregunta. ¿eh? En China no figuran eh, ni Xu Ting, digamos, que ha sido un poco la. Un poco no, que es la referente de, de China en, lo, en los últimos años. Eh, También podemos hablar un poco de la ausencia de DIN, que me parece que es la que tampoco está. La armadora, sí. Sí, la armadora, ella, eh, o sea, realmente ni es las, un equipo. Ni las ¿Cómo? centrales, eh, ni las centrales, ni Yang, ni joan Sí, o sea, es realmente un equipo extraño, ¿no? Igual de al. Tony, eso es lo que no me queda claro. Al dejar la lista así de abierta, ¿puede inscribir más gente o no? Eh... Lo que pasa es que ya pasamos la... Todos los equipos tenían hasta el 11 de mayo para confirmar su lista preliminar, que es una lista en la que puedes poner hasta 20 jugadoras. Así que si la lista tiene menos de 20 jugadoras, ya no la pueden cambiar. Si la lista tiene más de 20 jugadoras, no puedes a agregar a alguien, pero sí puedes sacar a alguien. Entonces, ah. ahorita la lista de China es la que es. Ya no la pueden cambiar, a menos a que te pase lo que le pasó a Tailandia, pero eh, no, ya no pueden. Y... bueno... No, no. De verdad es que no... No tiene sentido, okay. no es muy claro eso. Sí, no, no entiendo qué es lo que está apuntando China con esto. Como muy que... No, sí, como que fuera un torneo al que quisieran ir, porque quieren probar algo, pero al mismo tiempo no quieren arriesgar a nadie, mm. pero al mismo tiempo se presentan en el Tokyo Challenge con todo y le ganan 3-0 a Japón, o sea... No entiendo no entiende el orden de trabajo, que sí debe haber uno, pero no lo entiendo. Eso es lo raro, ¿no? De, porque te presentas al Tokyo Challenge un poco más con todo, con el equipo olímpico, pero al, a la BNL vas pelado casi, ¿no? O sea, casi pareciera que te faltara gente, o sea, es, es realmente anecdótico. Sí. Así que, bueno, Bruno, eh, Bruno eh, te siento un poco perplejo con China. <risa> no es, no es, es tu que... favorito, me parece, ¿eh? porque está como... No, genial. este China... Sí, yo justamente había pensado en eso, ¿por qué llevar a todo su equipo y jugar eh, prácticamente... Creo que jugaron ocho partidos, ocho sets, perdón, eh, contra Japón, y los oh, eh, más de cinco jugó con todo, o sea, con Ajá. sus centrales, con su libero, con su armadora, con su opuesta... Y con shooting, eh, o sea, con su equipo titular. Eh, no sé, no lo entiendo. Ni siquiera, ya, bueno, si quieres cuidar a Shu, no la mandes a ella, pues, ¿no? Y déjala descansando. Pero no sé, ni siquiera ha mandado a sus centrales, o a su libero, o a su armadora de capitana para que. Nada, o sea, no ha mandado nada. Yo estoy segurísimo que ninguna de estas jugadoras ni siquiera eh, tiene la posibilidad de, de jugar. Eh, o de entrar a las Olimpiadas, o, o a un Ajá. cupo, ¿no? No, o sea, el equipo ya está decidido. Yo lo veo muy fuerte a China, muy, muy, muy muy fuerte. Sí, yo también. Porque no le ganó a Japón porque, bueno, era China y era Japón. No, le ganó porque era un equipo que defendía mucho, que bloqueaba mucho. Eh, y Zhu bueno, es una máquina siempre de, de, de hacer puntos, ¿no? No sé. Siento que se le podría perdonar a China, pero igual eh, se... Se sigue sin entender lo que quiere o lo que se ha planteado, ¿no? Es verdad, Creo la que, Sí. O sea, ¿tú crees como que vieron, fueron al Tokyo Challenge, pero ahora en su equipo dijeron, ah, sí funciona, ya, hasta las Olimpiadas? Y... <risa> <risa> Puede ser, no, no se me ocurre otra cosa. Porque su planificación para este evento es enviar un equipo B, porque ni siquiera es un equipo en de desarrollo, no son jugadoras sí. jóvenes. Son jugadoras que están, de todas son de la categoría 90-99, entonces son jugadoras que ya son mayores. Entonces, no no su objetivo no es desarrollo de cada una de estas jugadoras, su objetivo es presentar un equipo B. Y, ¿Sí? pues, eso es lo que China ha hecho, ¿qué podemos hacer? No hay ninguna regla que diga que no, y no importa cuánto la FIBB quiere inventar esas reglas, no, no lo va a lograr. No, no, también que Chile. China. Sí, eso, tío, no, nadie China. le dice nada a China. No, China es el que para la hoy en la FIB, así que. Sí. <risa> no, es, el amo, es el amo de casa, el jefe de familia. Yeah. Sí. Así que, bueno, haz bueno. lo que quieras. Pero va a Lamping, ¿eh? O sea, ya, no importa si no van las demás, porque si va a Lamping. <risa> Pero sabes que, eso es, lo que eso, es, eso es más interesante para mí, porque significa que sí, sí, toma este equipo como China-China. O sea... Sí. Claro. <risa> Realmente, o sea, mal, Jenny Lampin. Sí, ahora, una, una corrección ya antes de que me quede con esto. No son dos en el cuerpo técnico, son diez nomás. Lo que pasa es que dos tienen doble cargo, por si acaso. Ah, ok. No, lo acabo de leer, pero igual, diez en un cuerpo técnico para un equipo de trece jugadoras es bastante. Es bastante, ¿eh? es el que más gente lleva en el cuerpo técnico. Pero bueno, pasemos a, a, pasemos a hablar de, de Dominicana, creo que es uno de los equipos que eh, también en los últimos años eh, se le ha plantado muy bien a los, a, los más, a los equipos más grandes, más fuertes, y se ha vuelto un dolor de cabeza para muchos, ¿eh? a base de mucho trabajo también. Eh, la lista está confirmada por Valdés, yaneris eh, Rodríguez, Lisbel Eve, eh, Bielca Peralta, Brenda Castillo, Camil Domínguez, Niver Camarte, Natalia Martínez, Marifranchi Rodríguez, Yocati Pérez, Priscila Rivera, John Caira Peña, Gina Mambrú, Gina Altagracia Mambrú, lo voy a decir porque siempre me gustó más Altagracia Mambrú, Petania uh -huh. eh, de la Cruz, Brielin Martínez, Gineiri Martínez, Galia González, Geraldín González y Larismer Martínez, entrenador. Marco Kliecki, ¿no? La verdad es que tampoco con mucha sorpresa acá. Nada no, no, no, no. más, ya, ya hasta podríamos saber cuál es el equipo de 12, ¿ah? ¿eh? <risa> es más, te digo las seis las 6. Seis del... <risa> Mira, ya, te lo reduzco, ¿eh? al, al equipo de 12, nomás. más. Anerí, <risa> Lisbel Ede, Brenda Castillo, Camil Domínguez, Niver Camarte, eh, Marifranchi Rodríguez, Priscila Rivera, John Caira Peña, Gina Mambrú. Betania de, de la Cruz, Ginegri Martínez y eh, Galia González y Larismer Martínez. Es el equipo de 14. Porque eh, son los que están en la foto. Es pues. verdad. ¿Y, y, y juega... ¿Y cómo, cómo entra Dominicana al campo? A ver, Tony. ¿Cómo entra Dominicana, ¿Cómo entra Dominicana al campo? O sea, las no, o sea, seis. seis. Ah, claro. ah, las seis titulares. Ya, a ver. Eh, mmm, la verdad es que no lo ¿Qué? había pensado, pero de todas maneras es... Ahí me la hace. Eh, claro, Brenda y Niverca para mí son las clavadas. Y bueno, y Betania con Braillin. Pero en el centro ahí puede haber alguna diferencia, porque Eve viene de estar jugando de centro. Y por ahí Gineiri, Eve y Aneris, digamos, tres. Sí, yo para creo buscados, que Eve y, y Martínez, ¿eh? ¿Sí? ¿La sientas a Valdés? Sí, ¿por qué? Porque, a ver, no la he visto jugar, pero en los últimos campeonatos ella ya eh, no, no iniciaba de, de titular, ¿no? O sea, es verdad. no sé cómo estarán jugando ahorita, pero es mi idea, ¿no? Lo que yo creo que, que podría pasar. Yo, es verdad. Mira, para llevar a Mari Frankie, o sea, <ríe> sí. yo creo que de todas maneras va a ser lo que dijo Bruno. Las dos centrales. No sé si Neris entra a la cancha primero, ¿ah? ¿eh? Podría ser que Aneris entre a la cancha primero y luego la saquen. Como pero... por respeto, ¿no? Claro, pero sí. Yo... Ahora, Priscila entrará. Porque va como capitana. No, pero Priscila Priscila entra cada vez que hay que salvar el partido. Claro. <risa> porque... ¿Pero a quién sentarías por, o sea, sentarías a Priscila por quién? Por Betania eh... no. O sea, Betania segura. No, pero tendría que ser reciben Priscila y Betania y pasas a Bray el Indio. opuesta, de opuesta sí. Claro, ser, O juegas con Betania de falso opuesta, que ya lo han hecho una vez. Extraño Dominicana, oye, de verdad. No, sí. Hacían cosas divertidas. Voy a leer un poco de comentarios. un saludo para Paolo César también, que nos pone que en China falta la opuesta, la opuesta punta li y la opuesta gom también, es verdad, justo lo comentábamos, que faltaba mucha gente, ahí nos ponen los nombres, yo sabes que a mí me marean un poco los nombres de China, ¿no? O sea, es como uh -huh. confuso para mí, es, es problemático esto. Pero mira, <risa> los nombres de China son más fáciles que los de Corea, porque tú dices pero, Kim, pero o... pero, lo, ¿qué? pero la Kim? Que importa. O sea, los, los de Corea, los de Tailandia, y los de Japón, ¿no? ¿Ah? como que eso sí los manejo, pero los de China, Corea, Tailandia me, me destruyen el cerebro, en serio. Un saludo para Elar también que nos ve desde Chile, para Diego Zúñiga que nos pone no está Yang, Yang Ni ni Yuan, Chi, ni Yuan, como justamente también lo decía Bruno. Eh, Diego Zúñiga que dice, la lista de dominicana ya la sabemos de memoria casi, la sí. verdad. La verdad que sí. Eh, por acá, Pablo César nos pone: Dominicana sale, Be Betania con Braille, Niverca con Gaila, Gineiri Eve y delibero Castillo nos pone acá. Randy también, que nos ve justamente desde Dominicana. Eh, ya Rivera se va, o sea, acaba esta, ven, este, sí, este año, supongo, y se va a retirar Priscila Rivera y nos dice que nos está dando la exclusiva y que Betania está en Veremos para París. Yo creo que Betania un poquito más después jugara. O sea, seleccionando torneos. ¿a? No, yo creo que Betania no llega a París. Yo creo. ¿eh? Yo, creo Betania, yo creo que Betania llega, pero no de titular. No, o sea, sí. ya, ya llega de salida. Y en, para esa época, a ver, ¿quiénes van a hacer sus puntas? Probablemente Natalia Martínez, que se quedó fuera de la lista de 14, por poquito. Pero sí. ¿Y con quién? Con John Kaira, supongo. Uy, no, no me digas, ¿ah? ¿eh? No Acá la gente pone que Brianlin va a ir de opuesta y seguro Priscila como la otra punta. Es un cambio que se puede dar en el partido, ¿ah? ¿eh? O sea, realmente digamos, Dominicana podría hacerlo también, como mencionaba Tony. Yo opuesto a eso, ¿ah? ¿eh? A Brianlin de opuesta y Betania con Priscila. Con por Priscila. Puede ser también. Oye, mira, han anotado a Lisbeth Leve como universal. <ríe> no me he ah. dado cuenta oye verdad está como un jugador universal qué bueno por él porque, porque lo sí, es ella va a ser la libero sí va a ser la es, es verdad Todo mira sí. seguimos con Alemania que es justamente digamos un, un país que me duele hablar en este momento porque no va Lipman no está inscrita eh, pero no sé qué les parece Alemania Alemania para mí igual que tanto como dominicana como Turquía son equipos que, si bien es cierto, tal vez no se meten a un podio, pero ¿cómo fastidias la paciencia? Uy, uh, yo quiero ver ese Alemania-Brasil, ¿eh? <risa> Mira, eh, a mí me dolió cuando me hiciste recordar a una jugadora que no está, no está Lenka Dur. Pero, va, no, no qué está. No está. pero ahora viendo ya la nómina completa, eh, tienen una nómina bastante joven. Son, creo que la jugadora con más edad nació en el 94. Y eso es bastante joven. La verdad es que sí. La Alemania cambió, es uno de los equipos que más cambió para mí, ¿eh? o sea, con respecto a los últimos años. Si tú ves Rusia, eh, por ahí, es, bueno, Turquía también cambió muchísimo, pero Brasil, eh, la misma Serbia, eh, o sea, mantuvieron un Italia equipo muy similar. Exacto, también cambió mucho, pero digamos, los otros mantuvieron como una estructura muy parecida a la del 2012 hasta hoy, ¿no? O sea, no las mismas jugadoras pero sí compuestos por muchas de las que ahorita están, ¿no? Pero bueno, entre los nombres un poco que más destacan, Ortman, ¿no? Y que viene a ser una gran, gran, gran temporada en Italia. Eh, por ahí, Dreniok, eh, que no sé cómo se pronuncia el nombre, pero bueno, ella estaba en el Sabino del Bene, no entraba mucho porque era la opuesta de la, de la polaca, pero bueno. Eh, ese es un poco el equipo que presenta Alemania no voy a leerlo porque me da miedo que me, que me sepulten por, con el alemán ¿no? pero bueno, está en la FAI y lo pueden revisar eh, tenemos eh, Holanda también que llega también con algunas ausencias importantes eh, ya, vamos a leer, vamos a leer eh, Holanda ¿eh? libero Kilp, eh, Sabelkohl Plak el gran regreso de Plak Luis, Corebar, Scott Van Allen, Buitz Pongaert, eh, Jasper, Bayen, Jasper, Dalderop, Majors, Timmerman, The Shrad, Gambrick y Skolten. He sobrevivido, gente. He sobrevivido a la lectura. Sí, pero. Eh, bueno, lo bueno es que está de regreso Celeste Plack. Sí. Eh, digamos como que es la que extrañábamos más. Lo malo es que no está ni The Cruise. Ni, oh. ni. DJ, DJ Kema. Sí. sí, DJ Kema. Sí, sí, yo no tampoco conocer eso. Ni Day Kema. Que, que digamos, como que son pilares esenciales del equipo de Holanda y que. Estoy seguro que la, no, la, bueno, Países Bajos puede jugar. Pero sí. sin ellas dos, como que no es el super equipo estrella que en estos momentos es Países Bajos, gracias a ellas. Es verdad. Es verdad. Pero también un poco fue gracias a Ideti, ¿no? Porque cuando se fue Ideti el equipo quedó como que. X. O sea, con Morrison nunca llegaron a encontrar el Holanda que ellas querían, que ellas habían sido que podían ser, ¿no? Mm. Ah, mira, ¿sabes ¿no? qué? Algo que, algo que sí he notado es que nadie le... como que a nadie le ha chocado mucho la ausencia de Loneke. O sea, como que Loneke no ah, está. Sí. Ay, no. Ah, okay. bueno. Seguimos. <risa> <risa> Seguimos. ¿Quién sigue? Lo que pasa... ¿Eh? Lo que pasa es que lo ya hace mucho tiempo, o sea, muchos partidos oficiales con Holanda en el clasificatorio, por ejemplo, para mí, en el clasificatorio olímpico, no dio la talla, o sea, claro. no, no estuvo al 100%, y yo creo que eso, es, esa falta de juego, y esa falta de verla destacar, es como que les ha quitado a las personas que siguen a Holanda el, el, el extrañarla, ¿no? Que, que siempre se le va a extrañar porque es una jugadora eh, icónica para mí, después de... Mm -hmm. De Manon Flyer, eh, ella es la como que la nueva, no, eh, eh, la que más destacaba de ese equipo. Ahí me, también, o sea, ahí, hablando de históricas de Holanda, Ingrid Wieser también, ¿no? O sea, uh -huh. que murió, o sea, de manera trágica, no, pero era realmente una de las, digamos, de las líderes de Holanda en, en aquella época, ¿no? Así bueno bueno otra que destaca también es Dalderop no que viene a hacer una buena campaña eh, en Italia no en, en, en Novara eh, sí. así es no jugó tanto quizás como se hubiera querido pero las veces que entró que hizo las cosas la verdad es que bastante aceptable así que bueno uh -huh. también será la primera vez que Holanda eh, debute con entrenador no bueno no que debute con entrenador sino la primera digamos presentación de su nuevo entrenador Avital Selinger, ¿no? Eh, que en algún programa de Solanet no, lo mencionamos, también un exjugador de, de Holanda, y esta va a ser su primera experiencia con una selección nacional femenina, eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con Polonia? No, Polonia, otro de los equipos, y ya vamos llegando a Rusia, ¿eh? así que <ríe> agárrense, agárrense. Mm -hmm. <ríe> eh, Polonia también llega con, eh, la verdad es que algunos nombres bastante conocidos Stisiak, eh, es Marse, también está presente, pero ni sombra de Bolosh, la verdad es que no, vacaciones Bolosh. Sí, o sea, digamos como que, no sé, pero me hubiese gustado ver en la Ley de Naciones porque si no, ¿dónde lo vamos a ver? Es verdad, estará sí, peleando. Sea, lo... No, yo creo que, a ver... Eh... Esas jugadoras han tenido un desgaste importante, las jugadoras que uh -huh. han jugado la Champions, las jugadoras que han terminado su liga hasta el final, uh -huh. de, de, no eh, y yo creo que, bueno, hasta el europeo será, ¿no? Eh, yo supongo que les estarán guardando. Yo siento que al tener esa responsabilidad tan grande, sus equipos respectivamente están muy eh, predispuestas o expuestas a una, a una lesión, ¿no? Porque han jugado muchos partidos... Eh, finales importantes, en la Liga, en la Champions, entonces yo creo que ella sí se merecía un, un descanso. Ah, en ¿Sí es? marce por ejemplo, no, ella no se merecía nada, <risa> ella sí, que juegue todos los partidos, todos no, los no, partidos. Mal. Qué malo, pobre Esmarce, hizo lo que pudo. Acá, acá <risa> de uñas, un comentario que te va a gustar, Bruno, porque este es icónica para ti. Cada vez que escucho algo del equipo de Alemania, viene a mi mente la icónica Christine Furst. Uy, ella era, sí, ella <risa> junto con, con Margareta con Kosuk, para mí, dos jugadoras muy, bueno, individualmente, o sea, esa Alemania no era quizá el equipo que es ahora, porque ahora puede destacar un poco más, eh, pero en esa época ellas eran dos, eh, dos jugadoras, Dos leyendas para mí. Eh, Cristian wow. fue la, la mejor central, mejor bloqueadora de dos mundiales consecutivamente. O sea, de Japón 2006 y de Japón 2010. ¿Tú te imaginas mantenerte físicamente y en el mismo nivel para que en dos mundiales eh, consecutivamente sea reconocida? Eh, era un trabajo importante y un talento también importante el que ella tenía, ¿no? Y mira... Sí, por acá con... me... Ajá. solamente para Kossu, para vivir en una época en la que existía Gamova, Sheila, Neslihan, este, todo el mundo... Sí. Brackoce, eh, o sea, como que... Margareta estaba ahí, ¿eh? no la no. No, no Era mi top 3, Margareta, la, la adoraba, además con un carisma, de verdad, incalculable. De verdad, sí, además no creía cómo pegaba, ¿no? y luego la voy a pegar y... Sí no, la Ella que... tenía una forma rara de saltar O sea, saltaba medio de su sitio O sea, sobre su sitio No se impulsaba tanto desde atrás Y eso era un poco es, curioso e interesante, ¿no? Ver cómo atacaba Por eso le sí, funcionó vamos. el boletín, imagínate Pero ya Que <risa> sí, sí. en el boletín bueno playa también, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro programa sobre la vida de Margareta Cossi <risa> <risa> <risa> pasión! <risa> E historias de Margareta Gassus, que no han faltado en su carrera. Miren, por acá me preguntan si es verdad que Smart Sex se va al Locomotive. todo parece indicar que va a ser así, pero hasta que el Locomotive no lo diga, como nos la hicieron tan larga con Lipman. Espera sentado, ¿no? Porque, porque la van a hacer. La... <risa> eh, pero bueno, ya que hablamos de Rusia, pasamos a hablar de Uf. la mejor del mundo. No, tira <risa> No, no, no la... cuidado porque después ya sabes que te dicen que eres fanática <risa> que no sé qué. <risa> Vamos a hablar del equipo que va a estar en la BNL, bueno, la opuesta, como... bueno, en realidad voy a decir los nombres nada más. Maliguina, que va a ir como, como opuesta, jugadora del Tulitza, también tenemos a. Pilipenko también que va como líbero, ella es la, la libero justamente del Uraloshka, así que eh, se va a sentir un poco la ausencia de Malova. Fedorov se va, Karaleva, Goncharova, Gorbunova, Matieva, la, la joven armadora también. Eh, Brovkina, la, la, la central favorita de muchos peruanos ahora, Brobkina, de sí. Ingenis, eh, Starseva, Petizova, Kocheleva, Bononkova. Eh, Lazareva ekaterina es la hermana, eh, Zaitseva, Capustina, Pipurinova, ¿no? hasta yo tengo problemas con este, y Senia Smirnova, ¿no? que muchos, eh, muchos me preguntaron también por ella, porque me preguntaron si era Ilchenko, y no, en realidad. Esenia Smirnova es la opuesta del eh, Uraloshka. La han escrito como punta aquí, pero, eh, bueno, es, es otra, otra persona, ¿no? No es nuestra querida Ilchenko. Bruno, comentarios de este equipo. Gracias, gracias. A ver, mira, yo creo que hay tres puntos aquí importantes. En realidad cuatro y uno es fuera de Rusia. Eh, y lo voy a mencionar primero. Ese primer punto para mí... Eh, tiene cuatro regresos importantísimos esta Nations League, importantísimos para eh, la gente que ve el y para, para la gente fanática, no lo sé. Eh, el regreso de Kocheleva a Rusia, después de más o menos tres años, cuatro años de no jugar, eh, el regreso de Miyu-Nagaoka también en Japón, eh, después de una lesión y de mil lesiones creo, eh, se ha recuperado muy bien, el regreso de Kinradevo también, que ahora... Eh, está escrita con otro apellido, y yo no la um, identifiqué, uh -huh. cuando leí me asusté dije, no, la dejaron fuera, pero también, o sea, sí está, está con su apellido de, de casada ahora, y bueno, regreso que ya se mencionó de Plak, ¿no? A Holanda. Uh -huh. Bueno, ahora sí, pasando a Rusia, eh, sí, lo primero, Maligina como central, empezó entrenando como central, y a mí me gustó mucho, ¿eh? me sorprendió, y yo la veo mejor como central que como opuesta. Como opuesta la veo muy lenta. Como central eh, veo que invade bien, eh, tiene buena marcación. Me gustó como central. Pero bueno, yo creo que por eh, lo que pasó con la Zareva, con Ana, la Zareva, la opuesta, eh, que primero la pusieron de punta, luego pasó opuesta, y luego le dio COVID. Ajá. Entonces la sacaron. Que esta triste historia, Sí. Yo creo que ella pasa a ser eh, opuesta. Eh, pero Malova, Romanova y Lazareva a mí me comentaron eh, que ellas llegaban al final, pero Tony dijo que, no, que ya no podían ingresar más jugadoras, entonces eh, supongo que se quedaron fuera por descanso o por, o por no sé, porque yo no sé por qué Romanova no podría entrar eh, como segunda armadora, si no he hecho una temporada muy, muy desgastante, si no tenía COVID, no estaba lesionada entonces, mm, no lo sé y Malova tampoco lo entiendo pero bueno, ese es un tema también para discutir. Y bueno, el último, cocheleva eh, Goncharova y Starseva, ¿no? Eh, son tres jugadoras que podrían ser las titulares eh, durante todos eh, esos partidos. Son, yo creo, las tres jugadoras, eh, una de las tres jugadoras, o sea, son tres de las jugadoras más experimentadas de esta Nation League, junto con, ¿con ¿quién? Con, con Larson, con Kim eh, y de ahí no sé con quién más, porque son jugadoras sí. que han jugado sí. con Sheila. Sheila es la mamá de todas. Sheila sí. no, la madre de todas. Dice Sheila, oye, ¿qué? ¿Qué ya, bueno. Y sí, son jugadoras que vienen jugando desde el, la década pasada, imagínate. Entonces, ¿Vale? es muy, muy importante e interesante mencionarlo. Y bueno, me gusta eh, me gusta, me gusta mucho ese equipo y, y, y tengo muchas eh, expectativas ¿no? sobre lo que puede hacer eh, el equipo y Sergio Busato también, ¿no? Cómo va a empezar, cómo va a alinear, eh, va a ser interesante. Acá, antes de darle el pase a Tony para que también nos dé sus comentarios de no fan de Rusia, pero... Como, con, como la persona acá que, que es este central, digamos acá, así decirlo, ¿no? Eh, acá la, la gente me pregunta por algunos equipos que, se, que me he salteado. Bélgica y Japón. No, no me los he salteado. Quería llegar rápido a Rusia. Entonces, pero, o sea, sí me los salteé, pero ahorita vuelvo por ellos. Ahorita voy a por ellos. No se preocupen. Y, sí, claro, porque el programa no se llama Privi. Claro, el programa no se llamaría Privi, ¿no? Es, esa es la verdad. Ahorita vuelvo por por ellos. Acá me ponen gataz, es la abuelita, me ponen <risa> gatero. ¿no? Por favor, gente, por ya, favor. Ya. La dona. Eh, bueno, y, Tony Dati. Y, y aparece Valdés y dice ¿y yo. Y yo. No, no, no. Es, me pongo celosa, dice, me pongo celosa. <risa> bueno, Tony, a ver, ¿qué te parece este tipo de Rusia? Ya, ¿sabes que le, le encuentro sentido. <ríe> o sea, que para mí eso es lo importante por, con este tipo de competencias. Porque, digamos, a China, como que lo veo y digo, eh, no entiendo. A Italia tampoco lo entiendo. Pero este Rusia sí lo entiendo. Tiene sus pilares. Tiene sus pilares fundamentales que tiene que tener todo equipo. Tiene su capitana, tiene a Starceva, tiene a Kocheleva, tiene a Goncharova. Y luego tiene a todo el equipo que puede ir rotando alrededor de lo que quieres hacer con lo que vas a hacer en el futuro. Yo sé que eso suena redundante, pero, pero como que no, no es un equipo ni estancado en el pasado, ni muy apostando por el futuro. Es un equipo con pilares bien hechos. Y es curioso porque para mí, digamos, como que es uno de los equipos que llegando a la temporada 2020, como que estaba un poco más desordenado. Este año de pandemia le dio tiempo para encontrar ese orden, para saber hacia dónde van a llegar, digamos, ya de aquí a París 2024. A diferencia, por ejemplo, de... voy a decir otro equipo ya, pero, <ríe> por ejemplo, con Dominicana, que Dominicana, incluso antes de pandemia, no pandemia, con, sin, todos ya sabíamos cuál era el equipo. Con Rusia no, con Rusia hemos encontrado que están trabajando para lo que se viene para el futuro, que es algo que yo el año pasado no lo sentía, la verdad. <ríe> Sentía como sí. que habían llegado a Tokio y luego, ¿qué? Sí, ah. o sea, era como un equipo que todavía, de verdad, si, las, si los Juegos Olímpicos eran en el 2020, para mí no iba a llegar bien, ¿no? Creo que sí. este año le ha favorecido muchísimo y algo que me parece muy eh, rescatable de este equipo de Rusia es que, si bien es cierto, tiene tres pilares, Kocheleva, Guncharova, eh, Starceva y ahí yo también voy a incluir a, a Coroleva, no que es una de las centrales con, con mayor experiencia, eh, pero ha logrado juntar también una mezcla, eh, digamos, de jugadoras jóvenes, ¿no? Entre ellas Fedorovseva, Bropkina, eh, Piupupupirova, -pi que me cuesta tanto pronunciar, no sé, me, me mareo con las P, pero bueno, es, son jugadoras, la verdad es que de la categoría 2000 en adelante y que realmente son proyección para Rusia, ¿no? Entonces por primera vez veo un equipo en Rusia que sus jugadoras jóvenes no están para complementar el equipo nada más, sino son realmente jugadoras que de acá a dos años pueden ser titulares. Son jóvenes y que le aportan mucho, o sea, no solamente uh -huh. son jóvenes y juegan bien, yo siento que son jóvenes y le aportan mucho. Eh, qué importante es tener a Fedorotseva en este equipo, y yo espero, eh, bueno, ahora Sinta Kosheleva y me quedé, pero... Eh, y si es así, por el bien del equipo y porque, o sea, si Rusia va a funcionar mejor, entonces... Eh, perfecto. Pero qué importante es tener a esta jugadora en el equipo y en el, buen, y en el tan buen nivel que tiene. Eh, eh, sí, porque yo la veo sacando, la veo pegando en los entrenamientos y, y está perfecta. O sea... Eh, su edad también, ¿no? Eh, siento que eso, Rusia ha complementado estos tres pilares que tiene, con en, que es experiencia total, ¿no? Eh, junto con esta juventud que destacó mucho en la liga, que hizo muchas cosas buenas en la liga y que se han ganado su, su puesto en, el, en, en esta convocatoria, ¿no? Así Mira, es. y también que puedes hacer un recambio generacional de la manera correcta, porque puedes tener el estilo que se jugaba antes y el estilo que quiere jugar juntos en la misma cancha. No como que hay selecciones que necesitas reemplazar porque alguien se va, sino que acá sí tienes una jugadora que va a reemplazar a otra y está jugando con ella. Entonces entiende cuál es la posición que va a tener que complementar. A diferencia, por ejemplo, de Brasil, que sí, está jugando con sus pilares que siempre ha tenido, pero no tiene los reemplazos de estos. Así que es como que va a hacer un, un, un choque, un cruce... Y, y para mencionarlo, más porque se me quedó fuera de la mente, pero va también, pues, que no, que también está dentro de la mitad de la media de edad, pero también es una jugadora que te va a durar bastantes años, que va a tener la posibilidad de jugar con las jugadoras que estaba antes y darle el paso a las jugadoras que vienen después. Es uno de los equipos que más planteado tiene su, su futuro, me parece, ¿verdad? solamente por la lista que ha llevado la Liga Nacional. Sí. Eh, Fetizo es una jugadora experimentada porque en el Grand Prix 2013, en el Grand Prix 2014, que quedaron terceras, sí, eh, ella fue la mejor central. Entonces, ya es una jugadora que en el 2013, 2014 ya jugaba, ya jugaba en un alto nivel. ¿no? Siento que jugaba en esa época mucho mejor de lo que juega ahora. Ahora siento que es una central que se desarrolló más y se expandió, ¿no? No, no solamente esa jugadora que bloqueaba eh, súper arriba, bien marcado, uh -huh. no. Eh, pero bueno, eh, sí es unos jugadores o sea, siento que son jugadoras, que son jóvenes, pero que ya han jugado mucho, ¿no? Y eso que ha dejado varias centrales afuera, ¿eh? mira, Lazarenco se ha quedado fuera de, de esta convocatoria, o sea, no está. Y... Efimova también. Efimova, ¿no? Eso te iba a decir, solo ha llevado tres centrales, y, y, una de las, y una de las centrales es Brosquina. entonces como o sea, que... No... <risa> ha llevado... ¿Por qué? So, raro, ¿no? O sea, es, eso de busato es, es raro. ¿Sabes que Con todo el cuerpo técnico de Rusia, gracias a los videos que sube Cocheleva, yo siento que los conozco a todos, ¿no? O sea, yo, yo me, siento, me siento en la libertad de reclamarles cosas, de decirles, ¿no? O sea, es, es raro. Pero bueno, vamos a... Para que no digan que este programa tiene preferencia por Rusia, que en realidad sí la tiene, pero eh, para que no lo digan... Eh, vamos a pasar a hablar de Japón que sí, que un poco más me cuelgan por haberme lo salteado, Tony es una de esas personas que mentalmente me está destruyendo seguramente eh, o sea, no, pero sí pero no o sea, sí. bueno, o sea está, está bien pero está mal bueno, vamos con eh, la convocatoria de Japón Aikurogo, Sarina Koga Haruyo Chimamura Miyu Nagaoka Erika Araki, Yuki Ishii, Mayu Ichikawa, Kanami Tachiro, Aika Akutagawa, Yuri Nabeya, Mai Okumura, Mako Kobata, Kotoe Inoue, Nichika Yamada, Nanami Seki, Kotona Hayashi, Aki Momi. Comentarios, chicos. Eh, eh, <risa> acabas de hacer un pacto, acabas de hacer un pacto. Con todos esos nombres. Pero, Pero que mejor los nombres japoneses, ¿ah? ¿eh? Tantos años cantando la canción de Digimon en japonés. ¿Cuál es la <risa> canción de Digimon en japonés? Pues, cántala, la, de Ruth, favor, favor, la de Naruto me la sabía. Tenía un disco, ah, la, la, de Sakura. De Sakura. la de Sakura me la sabía también. Pero en japonés. Ya, ¿Tú sabes que me tardó como 10 minutos en entender que Erika Chinomilla era Erika Araki? <risa> ah, sí, es Erika Araki. Otra, otra experimentada otra. también, otra experimentada que ya también tiene como 36 años, ¿no? Y es una jugadora que juega antes de 2008, creo que ella ya estaba jugando. Es verdad, es verdad. Sí. Pero bueno, es un equipo marcado por el regreso de, como bien lo dijo Bruno, en Aoka, ¿no? Uno de los regresos más sentimentales del año. Es que, como que, digamos, es la jugadora que nos habíamos acostumbrado a ver en la posición para Japón. Japón, después de Nagaoka, intentó de todo. Intentó jugar sin opuesta, intentó jugar con dos opuestas, intentó jugar con la, con la armadora de central, pero no lograban encontrar esa facilidad que les daba Nagaoka de jugar 5-1. <risa> que, que, o sea, como que todos lo tomamos por sentado, pero para Japón ha sido siempre un tema complicado. Y ya, pues el regreso de Nagaoka les da una de sus opuestas superestrellas, que creo que Japón no es que se destaque tampoco por tener las opuestas, pues. Pero todos extrañamos a Nagaoka. Sí, era como una jugadora eh, símbolo para mí, y eh, que, que ha tenido una carrera muy accidentada, ¿no? O sea, siempre, tipo, en los momentos más importantes no estaba nunca al 100%, ¿no? Entonces, ojalá que esta vez sí pueda llegar bien, eh, primero a la BNL y luego, de acuerdo a ese performance, podremos ver si, si es una buena candidata para todo. yo Estoy segura que sí, pero vamos a esperar que pase este torneo. Miren, acá Paolo César nos tiene un dato muy interesante. Él me pone las jugadoras más viejas, pero la palabra vieja es una, es una palabra horrible. Experimentada, <ríe> que, experimentada. Eh, las donas del, de la BNL son Valdés con 39, Gatás con 39, Pleumiti, con 37, Plungit, perdón, con 37 y justamente la que Bruno mencionaba, Haraki con 36 años. Son, eh, digamos, las jugadoras con eh, ya, que apagan más velitas, ¿no? <ríe> Mira, uno no pensaría de que se justo también estoy notando algo interesante, que todas son centrales. Uno no pensaría que sean las centrales que son las que duren más. Yo asumiría que sería una armadora, por ejemplo pero una libero. O una libero pero mira, las cuatro las cuatro más eh, las cuatro jugadoras más longevas eh, <risa> sí. son centrales son centrales, pero um, yo siempre he tenido este tema con las centrales, porque unos dicen que es la jugadora que, men, que más descansa pero yo también creo que es la jugadora que más se desgasta porque para mí es la que más se desgasta sí, sí. Es, la, es la jugadora que más tiene que no, la jugadora que más tiene que pensar es la armadora pero la, la central es la jugadora que más tiene que leer lo que está haciendo el otro equipo, porque tiene que leer la colocación, tiene que leer el pase, tiene que leer la recepción, tiene que leer las posibilidades, tiene que escuchar el data en su cerebro, tiene que escuchar al entrenador en su cerebro, tiene que, no sé, todas las cosas que involucran. El, el, el cuerpo de la jugadora y todo, cuando va a pegar... Ajá, la velocidad en la que le pega, si está gono no al frente, si te va a reventar la mano, si está tijana al frente y es zurda, o sea, tienen demasiada información en el cerebro. Entonces como que, eh, y para colmo tienen que saltar en todos los puntos, así como que es pesado hacer sonar, ¿no? Es pesado, y encima cuando hacen un punto, eh, y, o hacen un super bloqueo, la celebración, todo bacán, y luego tienen que ir al saque y lo fallan. <risa> o sea, sí. acompáñame a evitar esta triste historia de las centrales. Vamos Mira, a hablar de ya... ah, Perdón, Tony, sí. Antes no, sí, de... yo siempre te digo, no me imagino lo que debe ser centrales del mundo, perder el saque, el caminito que tienes que hacer así todo derrotado de regreso a la banca, porque para ver ni siquiera que te quedas en la cancha, ese camino debe ser tétrico, porque yo miraría a mi entrenador, y si es Lamping peor, ¿no? <risa> y frente, yo fui el saque de frente y me voy a la banca, no, no, no pasa por la cancha. Esa reprobación, ¿no? Callejón Oscuro, le dirían en el colegio, ¿no? Esos castigos bien maleados que había en el colegio de aquellas épocas. Vamos a hablar de Bélgica, porque Bélgica llega con Banzat, Herbots, Lemens, eh, Jody Guillam, Elena Gilson, Celine Van Gessel, Kaya grovelna Nel de Meyer. Dominica Subolska, Amber de Tant, Charlotte Krenick, Krenic, Marlis Janses, Lise de Valkiner, Jutta van de Bieber, Ilka van de Bieber, Brit Rappenberg, Silke van Avermet y eh, Mari Lambrix, y finalmente Manon Stranger. Es la lista que está mandando. Eh, Bélgica, comandados por Ger van den Brock, ¿no? Eh, bueno, realmente una lista, la verdad es que por ahí eh, Britt-Herbot, Ilka Valdeviver son un poco las que yo más reconozco en, en, ese, en ese listado. Eh, con la libero de Tant, te diría, como que son las tres que yo más reconozco. Ah, sí. Pero de ahí, sí, no, no es un equipo, no es el equipo de Bélgica que nos acostumbramos a ver en las finales de campeonatos. Nosotros, no es nuestro equipo de Bélgica que nos acostumbramos a ver ganar todo. Y el problema es que es ese es el problema, que destaca por sus ausencias, no por las jugadoras que están ahí. Es verdad, uno que está un poco más pensando en, en las que faltan, ¿no? O sea, realmente, y hay jugadoras que faltan ahí, que se retiran hace tiempo y aún no lo superamos. ¿no? Sí, no, o sea, ya, claro, de las que se retiran, como que bueno, puedes decir como que ya, me va a doler, pero se retiran. Pero es jugadoras que son bien seleccionables ahí. O sea, eh, comenzamos por Rangel. Mm. Herman. Eh, eh. eh, Herman. Herman es la gran ausencia, ¿eh? porque viene una gran temporada. O sea, mm. realmente re gran ausencia en, en este Bélgica. Pero vamos a ver cómo le va. A Bélgica va a disputar una BNL eh, en el que creo que más va a realmente, no, no, como que no esperamos mucho a Bélgica tampoco, ¿no? O sea, es como esperamos que llegue bien, que haga un buen espectáculo, pero tipo, nadie lo tiene en el Final Six, al menos, ¿no? O en el Final Va Four. Va a mantener su nivel, yo creo, ¿no? Mm. Es un equipo que sí tiene jugadoras importantes, bueno, yo personalmente eh, las hermanas Van de Big Bear, eh, Herbots, que ha hecho un, una temporada espectacular para mí en el Nobra, eh, Van Gestik también, y bueno, Caja Grovelna, que jugó en Italia, eh, si no me equivoco. En el Firenze, creo, en ¿no? Eh, el y junto con, con Mayer, con Victoria Mayer, si no me equivoco, eh, que hizo una buena temporada, también es un jugador importante en el ataque, pero sí, ¿no? No es el, el Bélgica del, del Gran Prix 2014, pero es un equipo que llega para mantenerse, ¿no? Eh, para mantener su nivel y para también con cara a la preparación en el europeo, que es en, en, este año también, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco, bueno, ya decimos Rusia, Serbia que llega con dos de las jugadoras más jóvenes, me lo había puesto Ian Franco en un comentario, pero ya se me perdió el comentario, así que lo siento Ian Franco, pero sí lo leí, eh, llega con dos de las jugadoras más jóvenes esta copa, eh, a, este, perdón, a este torneo, eh, pero también llega con un equipo bastante reducido, Lazo, eh, Katarina Lazovic, eh, Sara Karic, eh, Alexandra Uselach, Ana Jalcic, eh, Ana Bielica, eh, Ena. Kurtagic, Giovanna Kosic, Sara Lozo, Mila Drogi... No, esto no hay forma, ¿eh? Diortevic, -de debe ser. <risa> Sofía no, Medes. <risa> Bosica eh, Markovic, Vanya Savic, Vanya Bukilic, eh, Yelena Delic, Rada Perovic, Sanja Diuredic, Diuredivic, <risa> eh, Bojana Gokasin, Giovanna Sevtovic, Jov ¿Cuántas Jovanas? Ah, no, una Boyana, y después viene Giovanna, Giovanna, Miros Lasblevich y Mina Mijatovich. O sea, realmente un equipo, eh, después de mi pronunciación tan mala, que, ¿no? Es todo un desafío esto. Eh, realmente un equipo, que la verdad es que por ahí Lassovich un por, por ahí, ah, ¿eh? o sea, ni siquiera te digo, a ah, ella, o Ana Bielica, ¿no? Pero después, todas son you... ¿no? como eh, yo recuerdo mucho a Sara Lozo de Tailandia 2013, es una jugadora que era opuesta y eh, yo creo que prácticamente este equipo es la columna del equipo que jugó la Copa del Mundo del 2019, o sea, es literalmente, yo creo que hasta puede ser el mismo equipo porque en, en, es el mismo equipo, va a jugar a lo mismo eh, con eh, la misma eh, jugadora importante que es Ana Bielitsa, ¿no? que es la jugadora que asume, y que le dan 30 bolas, y las 30 las tiene que meter, lo hace, lo hace muy bien, y bueno, nada, también es un equipo que no, yo creo que hasta Bélgica le podría ganar a este equipo, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, es un equipo que está justamente parecido, pero es muy inexperimentado, puede ser, a comparación de Bélgica, mm. eh, pero nada, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, un dato importante justamente ahorita que estamos hablando de Serbia, una Serbia, que también es de la generación de Tailandia 2013, Maya Alexic jugó eh, la Copa del Mundo, también 2019, eh, puede, podría ir a jugar a Brasil, ¿ah? está en comparaciones con un equipo de Brasil, entonces mira, qué, qué, qué curioso va a ser que una jugadora eh, joven, como ella, porque tiene 22, 23 años, pueda eh, ir a jugar a, a Brasil. Sí, ojalá le vaya bien, no como a Bielica. <risa> no como no, Ana fue. No para nada. <risa> no, a, a Malagursky me acuerdo que le fue un poquito mejor, Sanja Malagursky. Ella también fue a jugar allá. Pero bueno, no sé, un poquitín mejor, ¿no? Vamos a hablar de eh, uno de, nuestros, de los equipos favoritos de todo el mundo, porque creo que no hay forma de odiar a Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente. Es un equipo que se hace querer. No sé si es por Carsh, no sé si es por Hancock, no sé si es por Larson, pero la verdad es que a mí me encanta Estados Unidos. Eh, que llega con. Además, que las jugadoras casi no necesitan presentación, ¿no? Esa es la, la verdad. Llega con Micah Hancock, Jordan Polter, Katherine Plummer, Justin Wong Oranges, eh, Tetori Dixon, Lauren Carlini, Hannah Tapp, Jordan Larson, Andrew Dube, Jordan Thompson, Sarah Parson Michael Bart Hackley, <ríe> Michelle Bart Hackley, ¿no? <ríe> Kimberly Hill, Paul Luka Megan Courtney, Hailey Washington, Kelsey Robinson y Chaka Okobo. No, el equipo de Estados Unidos que acá para mí, eh, bueno, para empezar creo que es el favorito para quedarse con, con la BNL, no, pero creo que acá el tema es ¿Cómo reduces esa lista de jugadoras tan buenas a 12 jugadoras para los Juegos Olímpicos? O sea, es realmente dramático, ¿eh? Es uno de los grandes buenos problemas que Estados Unidos siempre tiene. Uh -huh. Pero Bien. sí, lo que pasa es que este es el, digamos, como que el equipo que Estados Unidos ha estado trabajando para las Olimpiadas. Es el equipo que, formado de las cuatro Copas Panamericanas, de los dos no secas, de todos los torneos, de las Copas, de los DNLs y todo. Y es el, exactamente el equipo que estamos esperando. En sorpresas no hay. El problema es lo que tú dices. ¿Cómo lo reducimos? Mira, bueno, no solamente, no sé lo reducimos. solamente en puntas. ¿sá? O sea, tienes a Plummer, tienes a Larson, tienes a Parson, a Michelle Barch, eh, tienes a Kimberly Hill, o sea, y tienes a Robinson. O sea, tienes seis. ¿Cuántas puntas puedes llevar en los Juegos Olímpicos? O sea llevas cuatro, tres, imagínate, si, si decides llevar tres, tienes que sacar a tres de esta lista, si decides llevar cuatro, te arriesga un poco, y, y, y aún así tienes que matar a dos, o sea, realmente muy difícil, ¿ah? ¿eh? Mira, yo creo que, a ver, aquí la, la jugadora más importante de Estados Unidos es Larson, definitivamente es una jugadora, eh, con, eh, es cierto que ya no juega lo mismo que podría jugar en el 2012, en el 2014, pero Larson sigue siendo una jugadora importante en cualquier equipo, en cualquier momento y en cualquier partido. Ella es una jugadora muy desequilibrante eh, y que aporta mucho en recepción, en defensa, en saque, en ataque, en bloqueo. Es líder, es muy completa. Entonces, es la jugadora que todos los equipos quisieran tener. Eh, y bueno, Robinson también es una jugadora importantísima, muy completa. Lo bueno de Estados Unidos es que tiene, y lo que los equipos le podrían envidiar es que tiene más, o sea, tiene tres puntas que juegan a lo mismo, que juegan casi igual, importantísimas, y que te desequilibran cualquier partido, o sea, está Robinson también, que ha hecho una temporada espectacular en el, en el FNRH, eh, y Gil, que también ha jugado muy bien en una temporada eh, en, el, el en el equipo justamente campeón, sí, en el Imoco, entonces, eh, no sé, no sé si a um, Sarah Parsons le alcance a haber hecho una temporada tan buena en Turquía para que entre al cuarteto de puntas eh, para las Olimpiadas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Plomer eh, también llega de una buena temporada en Japón, pero es difícil, ¿no? O sea, realmente... Y eso que estamos contando con que Kearney está yendo como libero. A Estados Unidos, ¿no? O sea, ella ya es una posición que ya conoce en Estados Unidos, pero en el Sabino del Bene estuvo jugando de punta, fue figura, o sea, realmente acá está, no degradada ser lídero, ¿no? Obviamente, pero, digamos, es como una punta de descarte, ¿no? O sea, eso es lo, lo como yo lo interpreto, o sea, una punta de descarte convertida a libero. Sí, es, es lo que ha tenido que pasar con ella. En parte porque para habilitar la, para habilitar la posibilidad del equipo de tener dos libros, ¿no? Porque si no, también te quedas sin equipo. Pero eso es lo que les eso es lo le sí. ha pasado. Ahora, también que Megan Courtney vaya como libero y con las nuevas reglas de la federación también podría ser como que la excusa de Karch para llevar a tres libros secretamente. Pero ¿a quién llega? <risa> a, a, a, a, a Robinson, pues, ¿no? porque no queda otra. La verdad es que sí. Mira, acá también podría haber otro debate sobre quiénes van a ser las armadoras en Londres. Eh, perdón, en Londres. Yo sigo pensando en Londres toda mi vida. No sé por qué. Creo que me sigue doliendo. No me sigue doliendo. Pero quiénes van a ser las armadoras en Tokio. Porque, mira, tienes Hancock, temporada grandiosa también. Eh, Poulter, que la verdad es que para mí es la armada que más creció en estos años. Y tienes a Carlini, ¿no? O sea... No digo que las tres no puedan ir, porque ya Karch nos ha hecho la jugada, ¿no? o sea, realmente la hizo, hizo la gran Kirali en los últimos Juegos Olímpicos, pero realmente es muy difícil escogerse por, por una de estas, ¿ah? O sea. difícil, ¿ah? Mira, si me preguntas a mí, yo pondría a Hancock, si es que me preguntas a mí, porque siento que Carlini fue la jugadora que era la titular en las últimas competencias, en las últimas, sí, en la Copa del Mundo, no, en la Copa del Mundo fue Jordan Polter. pero en, el, en la Nations League, por ejemplo, que Estados Unidos gana, fue eh, Carlini, si no me equivoco, la armadora titular. Pero ahorita, yo creo que Hancock es una armadora importantísima en cualquier equipo, ¿no? Y yo creo que, yo creo que ella podría ser la primera opción eh, para el entrenador en Estados Unidos. Mira, yo creo que sí, ¿ah? ¿eh? O sea, yo creo que es Hancock y una más. No, no, no dudo que Hancock vaya, pero entre Polter y Carlini me da no, no sé, porque normalmente diría Carlini, pero por lo que hizo Polter en las últimas competencias eh, podría llevarla a ella. Pero a sí. Hancock no creo que la saque, porque le gusta, no solamente porque es buena, le gusta. Y Carlisle con una jugadora le gusta, no la salta. <risa> No sé, déjala ir Kirali. Y, y cuando no le gusta, mmm, No, ya. Yeah. Oh. Saludos a Kinradeo, a quien radeo a Perdona, quien saludos radeo. A, a, a, a, este a Destiny. A Hooker, a Hooker, a Hooker, a Fossett, a todas ellas. Oye, ¿A, quién, escucha, ¿A quién dejó Fawcett? fuera? ¿A quién dejó fuera por llevar tres armadoras? Ya me olvidé. A Nicole Fossett, creo. A Nicole Fossett, uh -huh. creo, creo que Fawcett, fue. ¿a? Ah, entonces sí, tiene no? algo con respuesta no esta. Donde sí parece tenerlo cerrado Kirali, es en, con el tema de las opuestas a Drew y eh, Thompson, o sea, no se complica Drew y Thompson, ya está Yo hubiera llevado a Karsta Lowe en vez de Thompson porque Thompson, una jugadora buena que destacó en Liga el error muy grande y yo lo pensé y no sé si lo comentamos en algún momento pésimo error el de Karsta quedarse en eh, la Liga de Estados Unidos o sea no sé, yo no creo que haya sido económicamente, yo creo que fue algo de, de confort y decir, eh, sí, aquí me quedo, aquí juego salí no sé qué, no sé qué, se quedó fuera. O sea, yo no es sé, eh, yo no creo que le haya faltado alguna propuesta en Italia, en, en Japón o en, en cualquier equipo, hubiera, hasta en, este, no sé, en Brasil hubiera funcionado de ella y hubiera destacado mucho más, se le hubiera visto más este, eh, continuidad, ¿no? pero en esa liga se quedó fuera, y yo igual no hubiera llevado a Thompson, lo hubiera llevado a ella, porque Thompson es una jugadora que tiene mucho talento, y juega bien, pero tiene su margen de error muy alto, y lo demostró en el, y no asume cuando tiene que asumir, lo demostró en el, en el Vitra, no la última temporada. Sí, yo creo, en realidad, eh, espero que se incorpore Carza, eh, no me parece que Thompson sea mejor que Carsta, o sea, aún Karza queda, habiéndose quedado en Estados Unidos a jugar esa liga eh, en fase de pruebas todavía, ¿no? O sea, que se está experimentando mucho con ese torneo, creo que, que es más opuesta que Thompson pero, no sé, o sea, tal vez el hecho de que estuvo en Turquía eh, jugando eh, una de las ligas más fuertes, Champions y todo eso le ha dado de repente una continuidad un ritmo de juego que quizás Carsta no tiene ahorita en este sí. momento ¿no? Pero, bueno vamos a ver qué pasa. Antes que se nos acabe el tiempo, porque todavía me quedan dos equipos, uno es Turquía, no que no podemos dejar de hablar de Turquía realmente, creo que es uno de los equipos que a la gente le gusta, no sé por qué a la gente le gusta tanto Turquía, pero bueno, me sumo a la gente que le gusta. Eh, vamos a hablar de Akos, Kansu, Tukba, eh, Seima Erkan, Kubra, eh, estoy leyendo al revés, sí, está bien, ya, eh, Kubra, eh, Hande Baladín, Yasemin Gulebi Meliha, Ismelioglu, eh, Aysa, eh, Aikak, eh, Nas, Aydemir, Merjem marian Boz, Eda Erden, Senge Agunes, Asli Kalach y Ebra Karakurt. ¿No? Un equipo básicamente, en en, creo que en forma, en estructura, es básicamente el mismo el de Turquía. Turquía está yendo con un equipo a pelear por medalla, no, sí. No, no, ¿Sí no, no se está guardando tampoco. Digamos, no, no como otros equipos europeos que sí han enviado equipos B, pero no, Turquía sí ha enviado un equipo. No sé sí. si es el A. Pero sí, sí, el, el A, A. no, el A, es el A. Sí, el A, es el A. Sí. ¿Qué le falta? Sí, el A. Nada, nada, nada. No, está, sí están todas. Mira, Eda con, eh, eh, con, Sen, con Senra Unes por verdad. el centro, mm. Ebrar Caracur, digamos, opuesta, también puede ser Marian Vos. Está Nasa y Emir, y ahí en puntas eh, usted puede entrar. La verdad es que. Mira, hasta la misma Mergen Boss la han inscrito de punta. Tu amiga Hande, tu amiga Hande Paladín. Ah, Hande, ¿Hande no digas eso. <risas> yo creo que, es, es que sí, voy aparte de eso. Yo creo que sí va a ser Hande. <risas> mira, te voy a dar un dato en la lista no han escrito opuestas, y creo que es un error, no un error no escribir opuestas, sino creo que han pasado todas como puntas y no han, eh, digamos, no se han filtrado las opuestas, porque no uh -huh. puede ser que Ebra Caracur esté como atacante por punta y Mergen Boss atacante por punta, me acabo de dar cuenta de eso, la... no, no, me, no me cuadra eso, ¿eh? Mira, yo te digo cómo podría alinear, ¿eh? Eh... <risa> Bueno, para empezar tiene cuatro jugadoras importantes, ¿no? Eh, que son Nasa y Demir, es una, es una armadora muy experimentada, eh, que a algunos les gusta, a otros no, pero al final es, creo, la mejor armadora que tiene Turquía. Eh, tiene a Eda Erdem, que eso sí es una central que todo equipo quisiera tener. Yo creo que sí, Rusia sí. le cambiaría la vida y le cambiaría la historia si tuviera una central como Eda. Uh -huh. eh, y bueno, tiene dos jugadoras que son muy importantes en el ataque como Karakurt y como Meriem Boss para mí, eh, Meriem pasa de opuesta ella se queda como opuesta por lo que yo he visto que he hecho en el sí y Karakurt se queda como punta junto con Ismailoglu que es la punta por composición porque ese equipo necesita que alguien reciba y ella es perfecta para eso entonces eh, Boss de opuesta, Karakurt eh, Ismael Oro de Puntas Nas de Armadora y Eda con Cubra uh -huh. o, con, o con Cera, no con Cera, creo eh, por cera. El Sí, es una es un, la verdad es que creo que va a ser la base del equipo también, ¿no? Por ahí, eh, me sorprende lo de Cansú también, que la está llevando de uh, Armadora creo que, no sé, o sea me parece que otras Armadoras tuvieron una mejor campaña que ella pero, no sé, vamos a uh -huh. ver eh, ya, un dato un ridículo, ¿eh? Ok. El color, el color oficial de Turquía es antracita. ¿Qué, ¿Qué se ocurre? ¿Qué es color antracita? ¿Me puedes explicar porque qué es en el Tutti y me salió nunca? Ya la apunté, ya, para jugar antracita, color antracita. No, antracita. Tony me lo dijo, por favor. Antracita, color oficial de la camiseta de Turquía y también aparentemente es un color real que se asemeja al carbón. Para todas ¿Qué? las personas que de Turquía. <risa> no, o sea, negro va a ser. No puede no, ser. Es el, es el negro de la camiseta de Turquía, pero no puedo creer que ese color exista. No, ah, yo es tampoco... El negro de Londres. Eh, puede ser el negro de Londres. ¿Cuál negro de Londres? La, uh, la camiseta el negra. Lo, el color negro el color de, los color color. de la camiseta negra de Londres. <risa> la gente se desvirtuó acá. Y... <risa> El color negro, la camiseta negra de Londres, sí. Ay, <risa> y después, otra cosa es que Turquía también está llevando un cuerpo técnico bien amplio, está llevando nueve personas. O sea, es bastante. Normalmente, digamos, como que la gente lleva entre seis y ocho. Así que que Turquía esté llevando nueve ya es bastante importante, como que tienen algo que probar ahí también. Es verdad. Mira, me sorprende también lo de Sajin, no sé, en fin, hay un, algunas cosas por acá, Gianfranco también lo pone, el Yves Zahin, eh, Kansu del Bakisban. ¿Dije que era de otro equipo, Kansu? Mm, no, ah, pero creo que no dijiste su equipo. Ejemplo. Ah, no dijiste su equipo. No, es la siempre... suplente, pues, o sea, era, era la suplente en Bakisban. Y cuando Maya no funcionaba o no era claro. el día de Maya, ella entraba, ¿no? Pero obviamente no Nas sigue siendo muy súper Pero es un buen doble cambio, es un buen doble cambio, este... Yo supongo que cuando no le funcione Meriem de dos y Caracur de cuatro, van a sentar a una y una se va a quedar, porque Caracur te puede hacer partidos espectaculares, pero cuando ella no funciona, el equipo no funciona. Entonces no. va a haber el momento en que ellas no funcionen las dos juntas y se quede una, o Meriem o Caracur de opuesta, y ismail sí o sí va a quedarse por punta y bueno, podría entrar tu amiga a Ah, tres, <ríe> qué maldad, eh. Por acá Antoinette nos pone, chicos, ¿quién creen que gane entre Rusia y Turquía? Rusia, güey? Pues. Este programa ah. es de Rusia. <ríe> este programa es de Rusia. Pero es, es, es, es esa pregunta, mira, yo, esa pregunta. Pero ¿Qué ¿en, pasó, qué ronda, ¿En qué ronda? ¿En qué ronda? Porque yo creo que se van a enfrentar en ronda final, ¿eh? Yo los veo los dos llegando a la ronda final. Ah, buena Tony ¿eh? buena eso. De verdad. De yo, verdad ya. Que yo, los, yo los voy llegar a la ronda final, a esos dos, junto con... Sí, me gusta. A sí, a ver, a ver, ¿quién es? Eh, se quería llegar a esta parte, esa parte es importantísima porque... Pero vamos a ver, espera, ¿no falta algún equipo para que después nadie se sienta ofendido? Ah, no, ya, me a ver, intensos. a ver. O sea, no, me <risa> <risa> no se <me> pongan intensos. No se pongan intensos. Ya, por ahí leí que alguien estaba preguntando acerca de si Melisa Vargas ya es turca. No. No, le <risa> faltan es. dos años. Ella jugará fácil en, en París 2024, O en Los Ángeles, no sé. No, sé. No, es tu, no es tu momento, por favor, Melissa, por favor. No es tu momento. Ahorita no, joven. Sí. <risa> ¿Qué mira, otro equipo falta? No, a, Antes voy a leer esta pregunta que nos dicen, ¿qué opinamos de Sokolova vaya como parte del cuerpo técnico? De, eh, bueno, ella es la gerente del equipo, ¿no? La jefa de delegación de ese equipo de Rusia, la jefa, jefa de equipo, creo que es exactamente la, el nombre, ¿no, Tony? Eh, pero la han anotado como algo raro, ¿eh? justo lo estaba leyendo, a ver, a ver ¿dónde está? ¿Eh? Rusia, Rusia... En inglés creo que es como la manager director, algo así. No, sí, pero es que le han puesto general manager. Porque Ay, tienen general, un team manager, o sea, general. Tienen, <risa> mira, tienen Rusia también unos tres porciones. Rusia también está, está llevando nueve personas, está llevando team manager y está llevando general manager a a Sokolova con otro nombre. Entonces no, yo, yo, los conocemos a todos, Tony, gracias a Cocheleva. A <risa> Pero es interesante que lleve a esos dos personajes, un, un manager de equipo y un manager general, como que una persona que habla con el equipo y una persona que habla con Rusia. Sí. <risa> sí. sí. <risa> no, general manager. Interesante, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, bueno, estaban discutiendo cuál iban a ser los cuatro equipos, ¿no? Y me han dejado fuera Canadá, o sea, no quieren hablar de Canadá. Eso es lo que me dan a entender. A ver, rapidito, rapidito, para que no se sientan no. mal. <risa> Cassandra Bullan, Kiera Van Rick, Daniel Smith, eh, Jasmine, Ruth, Jasmine Ruth White, eh, Liaine Van Bursir, Alicia Ogons, Alexa Gray, Andrea Mitrovich, Jennifer Cross, Brick King, Hilary Hope, Shaina Joseph, Caroline Livingston, Kim, Robbie Robbie Kim es esa, eh? no me fíjense, Emily Mario, <risa> Ken <risa> Kennedy Brooklyn. Es no, no, es Kennedy, Brooklyn, Snape, Tony, no puede ser. Escúchame, necesitamos un libro que se llame Snape. Snape. No, yo no creo que esté en la lista final, pero necesitamos un libro que juegue con la camiseta de Canadá aquí atrás, y atrás de Snape. La camiseta Ney, no, que dice Snape, va a ser loquísima, pero ya. No, esto, esto es demasiado. Si aparece un Potter en ese equipo, ya, este es mi equipo, este es mi país. Tengo, no tengo nada más que hacer en el mundo que estar acá. Eh, Parker Austin y Nia Dolly ¿no? Ese es el equipo de Canadá, con algunos nombres bastante eh, conocidos e interesantes, como el de Kira Van Rick, ¿no? Que ya eh, nosotros le hemos visto personalmente. En la Copa Challenger. Eh, Daniel Smith, también la armadora. Brie King, que también terminó como una de las mejores jugadoras del, del último torneo universitario. Sí. Uh -huh. Shaina Joseph, también, eh, la opuesta de Canadá, también la conocemos. Y varias que estuvieron acá. Ah, bueno, Alexa Grey Alexa Gray. Claro, gran, gran campeonato de ella. Eh, y también Emily, está... Emily, Emily Maglio, Maglio también. también. La Vikinga Cross también. O sea, realmente un, un equipo que aprecia que ha salido Kayla... Eh, Kyla es la, la que más rebumbante que ha salido, ¿no? Porque después... Sí, Alicia. Alicia, no, Alicia, o... ah, Alicia Perrin también, sí. Uh -huh. Pero lo que pasa es que, bueno, Canadá también tiene el sistema de rotación de jugadoras que tiene Estados Unidos, entonces como que se acabó la campaña anterior y también se acabó ese equipo, y ¿verdad? duele, pero hasta cierto punto es lo normal para el tipo de rotación que tiene un equipo como Canadá, así que no nos duele tanto no como no como jugadoras que las que la vamos a ver de aquí hasta el 2030 no pero sí. pero sí es una pena ya no poder ya no verlas más a quién más salió salió Kaila salió eh, Lucil no ya se me ha ido me parece Lucil Charuk ah, ah, también salió claro Lucil Charuc. mira una una ausencia que me parece importante a mí o no sé si era porque me gustaba la jugadora eh, pero <risa> Ella vino a jugar eh, acá, a Lima, fue Autumn Bailey, que fue la jugadora que se lesiona justamente en la... Me gustaba mucho, es una jugadora muy completa. Otoño Bailey, es verdad, no tienes toda la razón. Eh, Bruno, Autumn Bailey se lesionó acá, no pudo jugar el último partido de la final y realmente le puso la, la, la digamos, complicó un poco la final de Canadá en esa Copa Challenge que clasificó justamente acá eh, Canadá está en esta BNL gracias a Perú gracias al piso bonilla ¿no? que también lesionó a una jugadora de Checa dicho sea de paso, así que bueno ese es básicamente el equipo de Canadá eh, pero bueno que ya se puede reducir hasta las 14 ¿eh? ¿tú crees? sí, ¿no? sí, mira, es Buyan Enrique Daniel Smith, Jasmine White, Lane Van Buskirk, ya son, ya? Alicia Ogons, Alexa Gray, Andrea Mitrovich, Jennifer Cross, Brie King, Shania Joseph, Caroline Livingston, Kim Roy Kim, Roy Kim <ríe> y Emily Maglio. ¿Por qué? Porque Howe, la, ¿quiénes se quedan fuera? Las cuatro, Howe, Snape, Austin y Tog Bum, que son, digamos, las jugadoras que no, no, no, no han estado, pues. Todas las, demás, todas las demás están, las otras deben ser como que parte de la lista. Sí, sí, creo que sí. ¿eh? Tienes razón, Tony, esta ya es la lista final de Canadá, la que justamente acaba de mencionar Tony. Así que bueno, eh, recordar que Canadá también va a estrenar entrenadora oficialmente, ¿no? Porque ya Shannon Windsor, que la recordaremos por ser entrenadora de Australia y hacer la vida imposible de Tony en la Copa Challenger. No, no, no, no. ¿sabes a quién le hacía la vida imposible? a Emerson, así que yo pues. ah, feliz entonces, si le hace la vida imposible a Emerson, alegre, felicidades es mi, mi nueva amiga ya me hubo que estuvo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 eh, como entrenadora, y bueno, ahora ante la salida del de, de entrenador de Canadá, ella asume el cargo, ¿no? Y tienen un proceso bastante interesante, ¿eh? Eh, Después en algún programa lo comentaré, si a alguien importa, si no, se lo diré a ustedes nomás, si tendrán que tolerarme, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, a ver chicos, cuatro favoritos para cerrar el programa. Eh, a ver, ¿quién a ver, empieza, Tony? Tony <risa> la peleta, ¿no? <risa> no. yo de todas maneras creo que en el top four va a estar Estados Unidos, Rusia y Turquía. Es el cuarto equipo el que, me, el que, el que todavía tengo duda de quién podría ser. Me, me, me, me suena que va a ser Brasil, porque es uno de los equipos más experimentados que sabe cómo jugar ligas de Naciones, que ha armado un equipo para llegar a esa etapa final. Pero por ahí, o sea, digamos, si China fuera con todo, te diría China. Eh, Japón, por ahí podría dar alguna que otra sorpresa. Dominicana podría ser un buen año para ellos, pero no sé si les alcance para llegar a los cuatro, porque tendrían que ganarle a Brasil. Sí. Que estaban cerca, pero aún así sí, tendrían sí. que ganarle a Brasil. Es difícil, ¿eh? Yo creo que Brasil esta vez llega mucho mejor que aquella vez, ¿eh? Porque, no, no sé, ha, ha tenido tiempo como para formar, creo, un mejor equipo, para a, a, digamos... A, a, digamos, como la palabra se me fue, digamos, amoldar. A moldar, exacto, amoldar mejor ese, ese conjunto que ahora viene, que ahora viene teniendo, que en realidad han sido, los últimos tres años, lo repito, creo que lo dije al inicio, no han sido buenos para Brasil. Y realmente estuvieron muy cerca de, de culminarlo con un gran desastre que iba a ser este, la no clasificación por un preolímpico mundial, ¿no? Pero bueno, creo que sí, pese a todo, Brasil es uno de los favoritos, Estados Unidos, eh, Rusia, también lo veo ahí muy metido, eh, y el cuarto tengo mucho miedo, la verdad, a decirlo, eh, no, no, me, no, no me la juego por ninguno, pero eh, no lo sé, por ahí creo que como bien puede ser Turquía, eh, Alemania puede dar la sorpresa también, aunque por ahí la ausencia de Litman le pesa, Japón también puede ser uno de los equipos que se meta, eh, no o sé sea, el mismo Italia, que ahora no lo mencionamos porque ya su lista la hemos analizado tantas veces, y ya, ¿para qué analizarla una vez más? ¿No? Pero hasta ellos pueden entrar, ¿eh? O sea, realmente tienen un equipo decente Ya, a ver, yo te digo los cuatro semifinalistas porque se va a jugar, o sea, los cuatro primeros juegan una semifinal y luego la final Yo te digo los semifinalistas y los finalistas, a ver A, a su madre, ¿No? Eso es un ¿Ah? Es otro level a ver. De pitonizo. A ver, eh, <risa> los cuatro primeros yo creo que son Estados Unidos definitivamente, Rusia pasa segundo para mí, eh, Brasil también, eh, y Japón. Yo a Turquía, yo creo que Japón le gana a Turquía, así sea 3 a 2, pero le gana. Eh. Ja eh, Turquía es un equipo sí que juega mucho, pero Japón... A pesar que China le dio una paliza en esta copa, chaval... Bruno. Bruno. Creo que siempre le pasa, siempre cuando está a punto de decir algo eh, súper interesante, eh, se le no. corta. <risa> <risa> bueno, tranquilo Bruno. tranquilo, Bruno. Todo va a estar bien, Bruno, no te preocupes. Pero bueno, sí, lo que estaba es un diciendo... Bravo, lo vi muy técnico, como siempre. Oh. ¿Ya estoy ahí? Sí, ahí te escuchamos, Bruno. Sí, ah, ya, ya. No, no puedo creer, estaba dando el discurso de mi vida y me fui. <ríe> sí, sí, sí, siempre te pasa, pero es parte de Frigui. <ríe> hoy no duermo, hoy no duermo. mire Estoy rojo, <ríe> literalmente. Ya, a ver, ¿en qué me quedé? En Japón. Entre Japón y Turquía, ¿no? Ya. Porque sí. Japón había dado malos partidos con China. A pesar que el China le dio una paliza, yo lo vi a Japón muy bien estructurado, muy bien fuerte en lo que siempre hace, ¿no? Que es el saque, la defensa, eh, el contraataque. Yo creo que le gana. O sea, se van a enfrentar, va a ser un partidazo Turquía-Japón, pero Japón le va a ganar a Turquía y creo que ahí se va a dar ese quiebre de, de, de, de los cuatro primeros, ¿no? Y bueno, ah, los, ah. los finalistas, eh, Estados Unidos... Y me gustaría, la verdad, mucho que se enfrenten. Si es así como yo digo que Rusia queda segundo y Brasil tercero, o ya, Brasil segundo y Rusia tercero, se van a enfrentar, eh, ¿no? Porque es el uno con el cuatro el dos con el tres. Me gustaría que se hicieran enfrentamientos semifinales de Rusia-Brasil. Y bueno, como me que la, gustaría de... que. <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo? Como que está debe Brasil. Sí, Brasil, mucho, Rusia. ya. Entonces, me gustaría que Rusia le gane a Brasil y que juegue la final contra Estados Unidos. Yes. Bueno, Bruno, con tu pronóstico despedimos el programa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión especial de la BNL en Free de y muchas gracias Tony por haberte sumado a este programa. Ya vamos a tener a Bruno también en Sobre la Net para hablar de las finales de la, de la liga, así que Bruno estás cordialmente invitado para esa fecha. Ya te lo dije por interno, te, prácticamente lo he obligado a que tiene que estar, ¿no? Entonces tiene que sí, estar. Que estar ¿no? ¿Sí, no? Uh -huh. Es realmente así las cosas. Es una dictadura sobre sí, la no. net. Yo siempre, lo digo, ¿no? Pero bueno, bueno gente, muchas gracias también a toda la gente que se mantuvo comentando hoy en el programa. Gracias, a Antoinette que nos puso que hoy se juntó la trinidad de sobre la net en private volley. Hey, en lo cual le agradezco mucho, porque eso me deja oficialmente como Wonder Woman. Ustedes se pelean a ver quién es Superman y Batman, ¿no? Pero yo oficialmente ya gané con ese comentario, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Uh -huh. <ríe> eh, nos encontramos con Bruno y conmigo en el próximo Preview Volley el otro martes, y con Tony estaremos el día jueves a las 6 de la tarde por esta misma señal. Eh, hablando ya de los primeros partidos semifinales de la LNCB. Este programa hoy no ha podido salir en YouTube también, solo salió en vivo por Facebook, pero inmediatamente voy a estarlo poniendo, así que, eh, digamos, toda la gente de YouTube le pido disculpas, eh, hay un problema técnico, pero bueno, muchas gracias gente, de verdad, eh, y nos reencontramos hasta el otro martes. Chao.